Y si está el Espíritu Santo no pueden haber cautivos, no puede haber ataduras. Y si hay, se van a romper en el nombre de Jesús. Aleluya, porque las fuerzas del infierno no prevalecen sobre la iglesia de Jesucristo. Vamos a ver la palabra bajo el título: No nacimos para fracaso. Ah, lo dijeron dos con libertad, los otros siguen atados. No nacimos para fracaso. Ok, vamos a ver si aquí, se, aquí esta gente lo entiende con un amén Van a decir que lo entienden con un amén ¿Listo? A ver, una vez más, ¿cuál es el tema de hoy? No nacimos para fracaso Ah, ya todos lo entendieron Ese amén me gusta Lo podemos hacer una vez más Con un amén, usted va a decir Ni yo, ni mi hijo, ni mi casa, ni mi familia Nacimos para fracasar Porque nos van a ver victoriosos y vencedores una vez más lo voy a declarar, no nacimos para fracaso. Ah, ya, ya, ya se siente la libertad. Ya ahora sí se siente la libertad. Hay veces que nosotros nos sentimos inferiores. Y como que otros son los que han sido llamados para triunfar. Usted ve a alguien en un coche hermoso y dice, parece que estuve llamado para triunfar y yo no. Error. Ve Alguien que tiene una casa muy hermosa Y dice parece que este fue llamado para triunfar Y para la derrota Error Ve De que otro gana mucho dinero Y usted no gana tanto Y usted dice Fui llamado para la derrota Y dice para el éxito Error Quiero decirte en esta hora Que tú y yo Hemos nacido Para vencer Ah no, no, no, no. Yo necesito que usted confiese porque usted se va a ir de aquí con una palabra poderosa. Usted se va a ir con una palabra poderosa. Un Aleluya, bendito es el Señor. La Biblia dice en Romanos 8, 29, 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para su victoria. <risa> Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien Y qué es bien, vivir en victoria, vivir en bendición, vivir en prosperidad viver, Vivir bajo la presencia divina de Dios todopoderoso Que estoy tratando de decir Que todas las cosas van a jugar para bien en mi vida Lo malo y lo bueno, todo terminará en victoria no me lo entienden, todo terminará en victoria, todo terminará en victoria, todo. Por eso es que el diablo se preocupa con nosotros. Vienen batallas y el hermano sigue cantando, aquí tengo la victoria. Vienen la prueba y el hermano que sigue cantando, te alabo, te adoro, te bendigo. Aleluya, vienen los problemas Y los hermanos siguen levantando aquí las manos Aleluya Y los hermanos siguen aquí contentos Nada nos puede parar Nada nos puede detener Porque tenemos Aleluya, aleluya, aleluya A su nombre sea la gloria Y me impactó algo muy Me impacta mucho este pasaje de Génesis 38-28 Una mujer está dando a luz Dos hijos y uno saca la mano. <risa> y la partera tomó y ató la mano del pequeño a un hilo rojo. Y dijo, este es el primero. Pero volviendo al meter la mano, aquí salió su hermano y no venía el marcado. Y ella dijo, pero ¿por dónde a mí se brecha muchacho? Porque el otro día había. Eh, eh, sido señalado para salir segundo Pero este de repente se convirtió en primero este, este había nacido para ser perdedor Pero de repente está ganando Este, este, ah, ah, no me puedo entender lo que estoy diciendo De repente, aleluya, los hombres dijeron Este está marcado para ser primero Pero salió otro y dijo No, en mi lugar yo seré primero Alguien alaba al Señor aquí Alguien alaba al Señor aquí Alguien dígame Alguien dígame Parece que aquí me están entendiendo Aquí están tratando de entender Yo creo que todos vamos iguales de inteligentes ¿Cierto? La pretendas se asusta Y dijo ¿Qué brecha te has abierto? Y en ese momento le dijo Te llamas ahora Fares El que abre brechas El que abre brechas por camino el desconocido Fare significa ruptura o brecha, el que rompe brechas. Si el diablo me cierra, Dios romperá una brecha, mi favor. Si el diablo dice que no, Dios romperá una brecha y entraré. Alguien diga amén, alguien diga amén, alguien diga amén. Necesitamos mujeres que rompan la brecha, necesitamos un hombre que rompa la brecha, necesitamos un pueblo que aprenda a romper brecha, pase lo que pase y venga lo que venga. Y hablo con mujeres valientes que tienen hijos, hablo con jóvenes valientes que están peleando la batalla, hablo con damas, hablo con caballeros, hablo con aleluya, con todo este pueblo. Si el diablo te ha cerrado un camino, Dios te va a abrir brecha. Tú eres. El que abre brecha contigo está el Señor. Nacimos para la victoria, no nacimos para el fracaso. Dígame, alguien diga alguien diga alguien diga alguien diga alguien diga alguien diga alguien, alguien sacuda a su hijo y dígale tú no naciste para el fracaso, tú no naciste para la victoria, alguien dígame, un hermano, tú no naciste para la victoria, alguien dígame Yo quiero que alguien grite a mí, el que rompe brecha, ¿dónde está? El que rompe brecha. ¿Dónde están aquí los que rompe brecha? Levanten la mano? Ay, ay, ay. Ay. Y el días de furiosas batallas, porque estamos peleando furiosas batallas, donde tú te levantas y sientes que el diablo te quiere bloquear, donde tú te levantas y sientes que el diablo te quiere entorpecer, donde todos los días viene una tribulación, viene una batalla nueva, ahora es que necesitamos el espíritu de la victoria, necesitamos los que rompen brecha en el nombre de Jesús de Nazaret. Ezequiel 22.30 dice algo precioso Y quiero que se lo grade Ezequiel 22.30 Dice Y busqué Entre ellos, hombre Que hiciese vallado Es decir, que hiciese brecha Y que se pusiese en la brecha Delante de mí A favor de la tierra Para que yo no la destruyese Y no lo hice. Dios está buscando un hombre que abra brecha Hoy yo creo que Dios no va a decir eso Yo creo que Dios va a decir Busqué un hombre que hiciera fallado Y que hiciera brecha delante de mí Y hoy la ye, ¿dónde está? Y hoy la ye, ¿dónde está? Y hoy la llave, ¿dónde está? Dios está aquí creen que Dios está aquí? Aleluya yo seré el hombre que abriré brecha diga, usted mujer diga, yo seré la mujer que abriré brecha yo seré la mujer que abriré caminos en el nombre de Jehová de los ejércitos el hombre diga yo seré el hombre que abriré brecha en el nombre de Jehová de los ejércitos, mi familia no nació para el fracaso mi familia no nació para la tragedia mis hijos no nacieron para ser prohibidos y esclavos esclavo del diablo, mi casa y yo serviremos mi casa y yo serviremos mi casa y yo serviremos a Jehová díganlo, díganlo mi casa y yo diga madre, madre, diga mi casa y yo serviremos quiero que entiendan algo quiero que entiendan algo o le sirves a dios o le sirves al diablo ya quedó claro aquí no hay no hay dos no hay tres lados no hay neutro algunos quieren irse por el medio, no, o tu familia le va a servir a Dios, o le va a servir al diablo, ¿Entiendes? O, o sus hijos le van a ser van a hombres que Dios va a tener en su mano, lo va a bendecir, lo va a prosperar, o tus hijos están en las manos del diablo, arruinados, destruidos, llenos de marihuana, llenos de vicios, serán los sicarios del futuro, pero yo creo que aquí hay madres abriendo brechas por su casa, digan amén, digan amén, digan amén, yo creo que aquí hay padres jóvenes diciendo, yo abriré brecha yo abriré brecha en el nombre de Jehová de los ejércitos para qué Dios un nombre Dios busco nombre para que haga vallada para que se ponga en la brecha en estos tiempos estamos mirando la gran necesidad que hay que los hijos de Dios tomemos el lugar que nos corresponde los hijos de Dios no nacieron para estar abajo. Los hijos de Dios no nacieron para estar atrás. Los hijos de Dios no nacieron para estar en vergüenza todo el tiempo, para estar en deshonra. Los hijos de Dios nacieron para estar arriba, para estar arriba. Por eso seremos cabeza y no cola. Por eso seremos cabeza y no cola. Por eso estaremos en honra y no en deshonra. Porque conmigo está Jehová. Y si Jehová está conmigo, nada temeré. dice la Biblia y juntamente con él con Cristo nos resucitó usted no está muerto, usted resucitó Ustedes antes muertos muerto en delitos y pecados, ahora resucitado con Cristo. El día que resucitó Cristo, ese día resucitaste tú para Dios. Ese día te levantaste tú para Dios. Ese día Dios te levantó. Ese día, alguien diga amén, alguien diga amén, alguien diga amén. Tú no te quedaste en la tumba. El diablo creyó que te había sepultado. El diablo creyó que te había levantado. Aleluya. Pero Jehová te levantó. Quiero decirle a alguien aquí, si Cristo resucitó al tercer día dentro de en la tumba, yo también voy a resucitar. El mal ya he resucitado. El malo que voy a recibir hoy es la vida del resucitado. El Señor te saca de tu tumba, de, de muerte. El Señor te saca de tu tumba, de desgracia. El Señor te saca porque hoy tienes que resucitar. Hoy resucitaré, hoy me levantaré Hoy resucitaré El Espíritu de Dios viene con poder Para levantarte de entre los muertos El Espíritu de Dios viene con poder Para levantarte de entre la tropa El Espíritu de Dios está Santo. Alguien confiesa la victoria aquí Que está la la victoria Alguien puede confesar la victoria de Dios aquí A todos los días para que usted esté abajo Para que sus hijos Sean arruinados y arruinadas pero alguien sabio debe entender, voy a agarrarme de la palabra. Y si Dios me está diciendo que yo voy a ser cabeza, yo no sé dónde va a estar mi hijo. Yo no sé qué vas a hacer con mi hijo. Yo no sé dónde vas a colocar mi hijo. Yo no sé las puertas que Dios me va a abrir a mí. Yo no sé las puertas que Dios le va a abrir a mi casa, a mi familia. Lo único que yo sé es que Dios va a poner mi vida por cabeza y no por cola. ¿Alguien puede decir amén a eso? ¿Alguien puede decir amén a eso? Alguien puede decir amén a eso Alguien puede decir amén a eso Estaré por cabeza y no por cola Díganlo, díganlo que dará en, en la cola Díganlo que dará en la cola Díganlo que estaré por cabeza Pastor, ¿y dónde fundamenta usted su teología? Efesios 2.6 Y juntamente con Cristo nos resucitó Y asimismo nos hizo sentar en lugares De abajo Qué Estás arriba o estás abajo? Arriba. ¿Se está diciendo? que Está sentado en lugares celestiales. ¿Qué quiere decir eso? Espiritualmente qué quiere decir? Que ahora yo estoy gobernando sobre el problema. Que el problema no me gobierna. Que yo estoy arriba y si estoy arriba puedo mover la montaña. Si estoy arriba puedo mover. Aleluya, aleluya, aleluya Si estoy arriba Puedo vencer la tormenta si estoy más arriba Por eso es que podemos pasar la tormenta y vencerla Por eso es que podemos pelear la batalla sin ganarla Porque estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Y el Dios de paz aplastó a Satanás Debajo de la planta de nuestro pie Y estamos victoriosos Alguien declare la victoria de Jesús Alguien declare la victoria de Jesús Alguien declare la victoria de Jesús. Entiende este otro punto teológico. Y a los que predestinó a estos también llamó. ¿Sabes por qué está sentado ahí? Porque antes de la fundación del mundo Dios había soñado con usted. Y a usted le hizo una agenda de vida. Y en esa agenda estaba el día de hoy. El día de hoy se encontraba en esta agenda. Donde usted iba a entender que no fue llamado para Aleluya, hacer la basura del diablo Para hacer el desperdicio de los demonios Para hacer la historia del diablo Que usted fue llamado para reinar Que usted fue llamado para poder pasar Usted fue llamado para conquistar Usted fue llamado Te predestinó para la victoria ¿Sabe yo por qué soy victorioso? Porque fui predestinado para la victoria Pastor que es predestinado Destinado antes con anterioridad para algo Me destinaron para la victoria Me destinaron para vencer Me destinaron para aplastar al oso Me destinaron para tapar boca de leones me destinaron para pisar la serpiente, me destinaron para hollar los demonios, me destinaron para un propósito especial, era vivir la vida de victoria en Cristo. Por eso nada ni nadie me puede detener. ¿Quién me podrá separar del amor de Dios? Nada, nada ni tribulación, ni angustia, ni hambre, ni cuchillo, ni espada, ni aludez. Antes en cada batalla soy más que vencedor. Antes en cada batalla soy más que victorioso. Por medio de Cristo, tiene batalla. Eres vencedor, tiene batalla. Eres vencedor, tiene conflicto. Eres es vencedor. Alguien alaba el Cordero de Dios. Yo declaro victoria sobre los que vinieron en derrota esta tarde. Yo declaro que muchos de ustedes tienen la victoria hoy. Hay gente que el diablo le cierra la boca. Cuando usted dice Amén dice, recibo la palabra. Yo declaro que alguien está recibiendo la libertad del Espíritu Santo hoy. Y yo declaro que a partir de hoy se rompen las cadenas de derrota, las cadenas de tragedia, las tragedias, las cadenas de miseria. Lo que el diablo te quiso meter, hoy tiene que caer. Alguien grite amén en el nombre de Jesús Con esta palabra en mente La Biblia dice que cuando estaban dando a luz Tamar en su vientre Estaban los gemelos Bendito es el Señor Aleluya Pero por, alguien nació y tomó la victoria Y no la toma porque iba a ser el primero La toma Iba a ser el segundo, pero ese muchacho Venía con el fuego de Dios dentro de él Ese muchacho Traía el Espíritu Santo de Dios sobre él Y él dijo, no, yo no voy a ser segundo ¿Quién le enseñó a esa criatura Que tenía que salir primero? El Espíritu de Dios que estaba sobre él La gloria de Dios que estaba sobre él El Espíritu de Dios que lo poseía Le había enseñado, tú naciste para ser primero Y si no se te dan las cosas Abre brecha, abre túneles Porque vas a llegar el... Ay, ay, ay, alguien me está entendiendo, te voy a dar una palabra, alguien empezó antes primero, alguien comenzó inicialmente que tú, y aunque tú llegaste de segundo, vas a ser primero. Ah, no me lo entendió. aunque tú llegaste de segundo, vas a ser primero, Dios te va a levantar, Dios te va a posicionar, Dios te va a dar luz. Alguien puede entender esa palabra, alguien grite, fui nacido para la victoria, he sido formado para la victoria y no para la derrota. su nombre sea la gloria A su nombre sea la gloria Cuando una mujer tiene gemelos Y ella está a punto de dar a luz Es obvio que el bebé que se muestre Que muestre parte de su cuerpo Eso lo entienden los médicos Sé ¿sí? que va a salir primero Pero aquí miramos algo fuera de lo normal Uno muestra la mano Y dice, este es el que salió primero Pero hay otro que se llama Faris que dice que fue el que rompe Que aunque no sale primero Aleluya Violentó su hermano Violentó la naturaleza Violentó la circunstancia Y dijo yo no nací para ser segundo Yo nací para ser primero yo nací para ser primero Usted no nació para ver sus hijos en la droga Usted no nació para ver sus hijas en la prostitución Aleluya, ni en el homosexualismo ni en el lesbianismo Usted nació para ver sus hijos victoriosos Joven, usted nació para ser victoriosa Y usted va a salir adelante hoy Si el diablo te quiso tapar la salida Dios te abre puerta Dios te abre puerta hoy Ahí si alguien entendiera lo que yo estoy diciendo escúcheme bien esto a mí me, me impacta y me motiva mucho un pasaje de génesis 1.26 dice nosotros desde el principio fuimos hechos a imagen de Dios según su semejanza y como es Dios perdón muéstrame tu Dios y te mostraré qué clase de hombre eres si tienes un Dios muerto, eres hombre muerto si tienes un Dios que no se mueve, eres un hombre que no se mueve y, y, y móvil. si tú eres, si tú tienes un Dios de poder, te mostraré un hombre de poder si tú tienes un Dios que se mueve, te, moveré, te mostraré un hombre que se mueve. Si tú tienes un Dios que hace milagros, te mostraré un hombre que va a ver milagros. Si tú tienes un hombre, un Dios que tiene poder, te mostraré un hombre que tiene el poder de Dios. Si tú tienes un Dios que hace maravillas te mostraré un hombre bajo las maravillas del Dios de Israel. Dime cuál es tu Dios. Mi Dios está aquí. Mi Dios está vivo. Mi Dios está aquí. Mi Dios está vivo. Mi Dios está, Mi Dios está aquí. Se va la derrota de las mentes en el nombre de Jesús. Se va el espíritu de fracaso en el nombre de Jesús hasta tarde. Se va el no puedo. Se va el no soy capaz. Se va el no soy capaz. Te vas a levantar en el nombre de Jesús. Vas a tomar posiciones reales. No vas a tomar posición de gallina. Vas a tomar posición de león y de águila. Y te vas a levantar a rugir Y a poseer lo que Dios te dio. A poseer lo que Dios Pastor estoy perdiendo la batalla en mi casa Hoy Dios te da el poder en tu casa Estoy perdiendo la, la batalla con mi familia Hoy Dios te da el poder sobre tu familia Estoy perdiendo la batalla en mi, en mi hogar Estoy perdiendo la batalla en la calle En mi trabajo Dios te da la victoria hoy! Una mujer que cierra sus ojos Un hombre que diga ven Lo creo, cierra sus ojos Y diga lo creo, lo creo, lo creo Lo creo, lo creo, lo creo Que quiero formar parte de su ejército Dios está buscando a alguien Que entienda que fue llamado A ser cabeza Y no cola Ay Cámbianos la cabeza Señor Fuiste llamado a ser cabeza Y no cola Pastores que viven en un Barrio muy humilde Fuiste llamado a ser cabeza Y no cola Fuiste llamado Aleluya y lo vas a confesar Y lo vas a vivir y lo vas a evidenciar y vas a decir mi casa y yo seremos cabeza y no con la dígalo seremos cabeza y no cola porque hoy me levanto en un ejército victorioso seguro que Dios no tiene ejércitos inferiores ¿o sí? Dios tiene ejércitos inferiores no ¿de qué ejército eres tú? inferior Usted no eres del mío Pero si tú eres Del ejército superior Que es el ejército de Dios Que dice, pídeme Aleluya y te daré por herencia a las naciones Que dice Todo lo que pidieres al Padre En el nombre de Jesús lo vas a recibir Aleluya que dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza Le vas a decir al monte Muévete al problema Muévete a la enfermedad Muévete a la crisis Muévete al desaliento Muévete al pecado Muévete a la droga Muévete a la pornografía Muévete y se moverá. Quiero ver soldados del ejército superior Mano derecha Mano derecha al cielo Agarre la mano del comandante Comience a decir, soy parte del ejército de Dios. Y estoy declarando mi victoria. Soy cristiano y hago parte del ejército superior capaz. Todo el que crea esa palabra le voy a dar un texto que dice Isaías 49.2 Y puso mi boca como espada, me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta gruñida en su alcaba Ahora vas a ser un arma de guerra en las manos de Dios Ahora ve, veo como me han metido los hombres Yo no sé por qué ¿Dónde quedaron las hermanas? ¿Dónde quedaron las hermanas? Ahora te voy a hacer un arma Un arma de guerra en las manos de Jehová Te dice el Señor Ahora el diablo se va a chocar Con el arma de Jehová Ay, quien está entendiendo lo que estoy diciendo El diablo se va a chocar con el arma de guerra Viene victoria para ti Alguien dígame Vienen victoria para ti, alguien diga amén Alguien diga amén Alguien diga amén, amén, amén Vienen victoria Porque ahora soy arma de guerra En las manos de Jehová, diga, en las manos de Jehová En la mano de Jehová Ahora declare victoria sobre su finanza Ahora declare victoria sobre su casa Ahora declare victoria sobre sus hijos Ahora joven, declara victoria ¡Declara victoria sobre su vida! ¡Declara victoria! ¡Quiero ver gente declarando victoria! ¡Quiero ver gente que declara victoria! ¿Dónde están? ¿Dónde están? Usted tiene derrota. Declare la victoria. Váyase en victoria. No se vayan derrota. Diga, tengo la victoria. Usted quiere victoria. Declare, diga. Me vaya en victoria, muchachos. ¿Dónde están los varones? ¿Dónde están los varones? Declaren victoria. Diga, tengo la victoria. Sí, sí, tienes hijos. Declara victoria sobre tus hijos. Tienes hijos. Declara victoria. Diablo, suelta. ¡Diablo, suéltalo! ¡Diablo, suéltalo! ¡Declaramos victoria! Escúchame bien, que me pide la Te voy a dar una, una, una palabra que te va a libertar cuando tú no tomas el lugar en Dios eres una víctima del diablo. Cuando tomas el lugar que Dios te quiere dar te conviertes en una lanza brunida, en una espada, en un arma de guerra. Y cuando el diablo viene a hacerte la guerra no te lo va a hacer a ti. ¿A quién se la hace? Al dueño del arma. ¿Y quién es el dueño del arma? Jehová de los ejércitos Jehová de los ejércitos Pelearán contra el Cordero Pero el Cordero le vencerá Porque es el Señor de señores El Señor de señores Es el Señor de señores Y yo tomo autoridad Somos saeta grita Yo soy saeta Soy saeta Soy saeta Y arma de guerra soy faeta, soy arma de guerra Soy arma de guerra, soy saeta Levanten sus manos al cielo, ojos cerrados